Hola amigos de YouTube, estoy aquí de regreso con otro video de cómo migrar a Canadá. Bueno, les comparto cómo fue mi experiencia pero ahora voy a contarles cómo realicé mi currículum y cómo les recomiendo que hagan su currículum. Lo primero que deben de hacer es descargar una plantilla bonita. En, en Word ustedes pueden descargar muchas plantillas o pueden googlear este, plantillas para currículums. Yo me descargué esta, dejen la abro. Eh, no está mal la fuente, está muy sencilla, pero vamos, tiene la información. Eh, yo recomiendo que no descarguen plantillas tan sofisticadas, con muchos colores, etcétera, porque a veces los de recursos humanos tienen Words este, muy viejos y no los van a poder abrir con, completos. Pero si sí descarguen una que tenga buena fuente una buena plantilla bueno pues aquí le puse Roberto Gómez Bolaños a, alias Chespirito pero ustedes pongan aquí su nombre eh, pueden poner los, las ñ o, la, o no las pueden poner pero recuerden que en inglés no existen ni las ñ ni los acentos pero ustedes pueden ponerle eh, por ejemplo Juan Pérez y todo en mayúsculas para que se vea más espectacular López, por ejemplo. Eh, aquí van a poner su fotografía. Yo puse un placeholder. Pero ustedes pongan su fotografía. ¿Cómo debería lucir su fotografía? Bueno, eso ya depende de ustedes. Entre mejor presentación van a causar mejor impacto para el de recursos humanos. Miren, aquí tengo algunos ejemplos de cómo algunos güeros este, han puesto su fotografía. Miren, este parece muy jig vamos a, a verlo, mírenlo. Owen Johnson este también no se ve mal este tipo con corbata sonriendo bueno tampoco exageren con la sonrisa pero sí traten de verse bien miren esta mujer se ve bastante bien presentable siempre busquen su mejor cara siempre siempre, no vayan a mandar esta foto así porque pues no obviamente no con lentes no, no se ve bien, barbones no, este no es un perfil para mandar currículum este es más bien como para tu perfil musical si es que eres músico pero si manden algo formalón algo que se vea bien miren este tipo se ve bastante bien presentable ahora no es necesario que manden foto este, con traje miren por ejemplo esta mujer mandó una muy buena foto bien presentable no está trajeada pero se ve bastante bien no si les enseñara mi foto que yo mandé, este se, se burlarían de mí por eso no la puse pero bueno ustedes manden su mejor foto es muy importante que manden foto muy muy importante porque pues habla muy bien de ustedes aparte hay algo bien importante en los currículums si mandan un currículum con una pésima presentación con poca información eso habla mucho de ustedes porque imagínense si así mandan su currículum, ¿cómo van a hacer el trabajo que van a desempeñar en Canadá? ¿Okay? Bueno, por ejemplo aquí le puse City, pueden ponerle pues, la ciudad en la que ustedes viven, yo le puse México, creo que Gómez Bolaños era de México, pero si son de Monterrey, pónganle Monterrey o Guadalajara, etcétera, ¿no? La edad, pues la edad que ustedes tengan, 24, 27, 45, etc. Eh, la fecha de nacimiento considero que no es tan importante, pero bueno, ustedes mándenla. De todas maneras, mándenla. El país, México, obviamente. Eh, o si son de, de Colombia, de Argentina. Pero yo en este caso lo voy a poner México. El correo electrónico, nowhere. O oh, nobody pongan su correo electrónico y asegúrense en que esté bien escrito porque si ustedes ponen mal el correo electrónico aquí, pues no se van a comunicar con ustedes. Pongan su teléfono y su teléfono fijo, fijo, perdón, su número de celular aquí. Yo les recomiendo que les pongan a los canadienses su teléfono tal como ellos les marcarían a ustedes porque ellos no saben cómo se marca México y no los van a poner a investigar. Es 011 52, 1 y su número telefónico. Ok. Ayúdenles un poco a los de recursos humanos. Porque ellos no, no van a ponerse a investigar cómo marcar a su país. Así es que investiguen cómo se marcaría de Canadá a su país de origen. En este caso, yo le estoy poniendo México. El 52 es la clave de México. Y después el 1 y después el número telefónico. Igual aquí. 0. 11 52 1 ok bueno la primera parte es la experiencia de trabajo o su experiencia laboral por ejemplo aquí tengo algunos ejemplos de una persona una persona real que trabajó en alberta en calgary y le puso la fecha en que inició y la fecha en que terminó este trabajo ciudad provincia y estado en este caso si es en México le van a poner la ciudad del, de México o de, o de Colombia o de Argentina de Perú, de, de, del país de ustedes del que ustedes provengan. Por ejemplo aquí, eh, este caso le puso Guadalajara, el estado de Jalisco, en el país de México, del 2010 al 2014. Trabajó ahí cuatro, cuatro años. Muy importante poner en inglés a qué se dedicaron, qué hicieron ahí. Miren. Long care maintenance, snow removal, El, esta persona se dedicaba a mantenimiento y a mover este nieve. Mantenimiento en equipo, servicio al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Su mejor aliado siempre va a ser Google Translate. Por ejemplo, ustedes no saben cómo se dice mantenimiento. Pues aquí ya tienen la traducción, miren, escuchemos. Maintenance. Maintenance. Maintenance, bueno, más o menos, ¿no? Ya tienen un norte. Y simplemente le dan clic a este botón. Y lo pegan en el Word. Donde deben de poner la palabra. Control-V y ya ¿ok? Y ya ponen sus trabajos. Este por ejemplo aquí hay que separarlo con unas rayitas. Porque para separar los trabajos y así lo ponen por cada uno de los trabajos la educación hay que poner la educación desde primaria hasta universidad o hasta usted donde ustedes hayan terminado pero también hay que poner este cursos que hayan tomado cursos de carpintería de electricidad etcétera por ejemplo en méxico yo les recomiendo que vayan a, a tomar cursos de que duran un mes o dos investiguen en sus países este algún Lugar donde ustedes puedan tomar algún curso de estos, porque les va a servir muchísimo y eso les va a ayudar mucho a, a completar su educación. No necesita ser cuatro o cinco años de carrera para no no sé si haya carreras de electricidad, pero si sí un crucito de uno o dos meses les va a ayudar mucho, sobre todo que ustedes cuenten con el diploma en el inglés, es muy importante poner en los idiomas que manejan. Yo solamente hablo inglés. No hablo ni francés, ni italiano, ni japonés, ni chino, ni nada. Pongan el nivel que habla. Bueno, estos no son mis datos, son los datos de otra persona. Yo considero que hablo un 75%. Eh, entiendo más de lo que escucho. Le voy a poner un 80%. En, lectu en lectura le voy a poner que entiendo bastante cuando lo leo. Y sé escribir mucho inglés, entonces le voy a poner un 80%. Pero sí pongan ustedes un nivel de inglés. Eh, skills and Tools, es decir, este, habilidades y herramientas que manejen. En este caso, este camarada le puso carpintería, tabla roca, demolición y, y limpieza, uso herramientas como taladro, deal, gardening tools, eh, herramientas de, de jardinería, polishers, eh, pulidoras, etcétera. Como pueden ver, es un resumen bastante sencillo rápido es un bien resumido pero al grano y pongan sus últimos 10 años es decir si tienen trabajos de menos de 2006 para abajo no los pongan pongan trabajos del 2007 a la fecha sí porque son 10 años de trabajo a ellos no les interesa que hicieron hace 20 años a ellos les interesa que hicieron hace 10 años en el 2007 para acá y bueno yo creo que con este currículum este les va a gustar mucho a los de recursos humanos bueno les mando saludos desde canadá y éxito